Bienvenidos todos y todas las niñas del mundo Les saluda su amigo el viejito más fuerte Esta vez desde la comodidad de mi hogar Y el calor de mi chimenea Pues sabemos que existe un bichito llamado Corona Vito que nos dificulta para compartir como estábamos acostumbrados. Pero a no desanimar, que esto ya va a pasar. Mis queridos duendes han estado trabajando incansablemente para que en Navidad nadie quede sin su cuota de alegría, amor y esperanza. Además, con mi esposa Mary Christmas, nos encargamos de trazar la mejor ruta para hacer que esto suceda. Y por supuesto, mis renos, los protagonistas de la magia, están preparándose para dar lo mejor de sí la noche de navidad. Así que no te preocupes, tomaremos todos los cuidados para que gracias al apoyo de la tecnología de una u otra forma podamos estar junto a ti bueno me despido no sin antes agradecerles por la paciencia comprensión y autocuidado que han tenido hasta ahora en este año tan complejo que estamos viviendo ah y recordarles el buen lavado de manos y usar mascarillas para así poder pasar una feliz Navidad. Se despide de ustedes. Los quiero mucho. El viejito pascuero. <risa>